Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Osvaldo Casares y otra vez y otra semana nos vemos aquí a echar el chisme. Te doy la bienvenida a Poderes, un espacio para conectar todas las semanas con nuestra capacidad personal para transformar nuestras perspectivas a través de un espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Sigue, invita y comparte este video para que el mensaje llegue a más personas. Y si te gusta este y los demás videos, suena la campana en la serie de poderes en Instagram, en el canal de YouTube. Perdón, la serie de poderes en Facebook o en Instagram. Perdón, o en YouTube o Facebook. Es lo mismo. Al final está en Instagram y está en Facebook y está en, en YouTube. El tema de hoy. Es un tema que no quería que dejara de pasar desapercibido, porque creo que es un tema del cual no hablamos mucho. Eh, y me parecía importantísimo antes de que termine este mes. ¿Por qué? Porque este mes, si bien es la conmemoración de la mujer, también desde un lado, bueno, desde mi lado como hombre, también es cómo puedo empezar a deconstruir lo que la masculinidad es y cómo empezar a deconstruir lo que... Eh, lo femenino es y hasta qué punto se ha ido distorsionando este proceso. Sé que esto da para mucho, mucho de lo que queramos hablar, pero hoy quiero hablarte de uno de los aspectos que a mí tanto me gustan y con los que yo trabajo y me apasiona trabajar con ellos que tiene que ver con la astrología. Entonces en la astrología mucho se habla en redes y creo que eh, Puedes encontrar muchas cosas en redes sociales, pero hoy quiero hablarte de algo bien interesante que es la energía astrológica femenina. Sí, de hecho, existe energía femenina en la astrología y también energía masculina. Entonces, algo que quiero dejar claro antes de comenzar es que la, la astrología es una nueva mirada. Si bien hacia arriba, también nos da, nos lleva de vuelta hacia adentro. No se trata solamente de predecir, eh, no solo se trata de saber qué va a pasar mañana, cuál es el clima astrológico en estos momentos, ni también cuál es, eh, no solo se trata de eso. No estoy diciendo que sea malo ni bueno, simplemente no solo es eso, ¿ok? Sino también se trata de reconocer, de reconocernos en el camino, de auto-reconocernos, de conocernos en el proceso, de mirarnos desde lugares diferentes y de reafirmarnos en nuestro proceso sabiendo que hay algunas cosas que aún nos falta por trabajar, sabiendo que hay algunas cosas que aún nos falta eh, por incorporar, sabiendo que hay algunas cosas, check, ya las, ya las trabajamos y las hacemos a un lado. Entonces, entre tantos aspectos astrológicos, entre Tantas cosas de las que puedo hablar el día de hoy y entre tanto lo que podemos explorar. Que esperen grandes sorpresas porque voy a seguir hablando de esto mucho más seguido. Eh, dentro de una carta natal, y para aquellas personas que no saben lo que es una carta natal, lo pudiera definir yo como un mapa astral, como un atlas astral de tus procesos de vida cuando... O sea, desde que decidiste nacer y encarnar en esta vida. ¿Okay? Es un mapa de cómo se encontraban ciertos puntos matemáticos, astrológicos, ciertos cuerpos celestes, ciertos planetas y las constelaciones, claramente, al momento en que decidimos nacer y encarnar en esta vida. Y nos puede dar mucha visibilidad de cuáles son los procesos que hemos de encarnar Y, bueno, sabiendo esta base, podemos trabajar hacia justo la predicción, pero desde una parte mucho más personalizada y en conciencia de cuáles son los procesos que hemos venido o sea, los que decidimos trabajar en esta vida, etcétera. Entonces, en la carta natal nosotros podemos observar tanto la energía femenina como la energía masculina. Y esto, nuevamente, ya lo dije hace cuatro capítulos, el poder de la feminidad más masculinidad, échate un clavado en ese, en ese capítulo, eh, hablo de que no es exclusivo de un sexo, no es exclusivo, ni siquiera tiene que ver con el género, el género como constructo social, sino tiene que ver con cómo estamos constituidos más allá de los condicionamientos sociales, más allá de las expectativas sociales, más allá de nuestro propio sexo, ¿OK? Entonces, todos y todas y todes tenemos estas dos energías. Más allá de los géneros, más allá del sexo. ¿Ok? Es bien importante entender esto porque nos muestra desde qué lugar accionamos. O sea, me, me pudieras preguntarme, ajá, bueno, y entonces esto para qué me va a servir. O sea, yo qué gano entendiendo cuál es mi energía eh, femenina y cuál es mi energía masculina. Cuando tú haces tu carta natal, también ya hablé de esto, eh, darnos lo que nos fue negado, que si mal lo no recuerdo fue hace tres capítulos. Te repito, puedes encontrar eh, tu propia carta natal y la puedes hacer con tu hora, lugar y fecha de nacimiento. En, incluso hay, hay varias apps en smartphones. También hay, eh, también hay, ciertos sitios web en donde puedes hacerlo, astrochart, eh, astro.com, carta-medionatal.es, etc, etc, etc. Hay muchas en donde puedes salir, sacarlos. Cuando sacas la carta natal, eh, una de las cosas que te aparece son las generalidades. Y entre las generalidades te habla de las polaridades. Y las polaridades está la polaridad masculina y femenina. ¿Ok? Es muy importante porque nos muestra justo desde qué lugar accionamos, cuál es nuestra postura el, ante la vida, desde qué lugar nosotros tomamos estas herramientas, tomamos estos recursos para poder accionar. Entonces, pueden, puede ser una energía receptiva o puede ser una energía dadora una energía Puede ser una energía racional o puede ser una energía emocional, analítica o intuitiva, con el poder de contener, o con el poder de proteger. Muchas otras aspectos podemos hablar de esto. Si quieres saber exactamente cuáles son los atributos de la energía femenina y masculina, justo, échate un clavado en cuatro capítulos anteriores, la, el poder de la feminidad más masculinidad. Y ahí hablo de los atributos más importantes que tienen que ver con ambas energías. Y ahora bien, eh, si ya nos metemos al tema astrológico y esto ¿De qué va? Primero es que los signos de tierra, ¿OK? Todos los signos de tierra, es decir, si tú estás empezando en astrología y estás viendo qué onda, los signos de tierra, tu sol, es decir, puedes empezar con tu sol, aunque tenemos muchos más. De hecho, somos todos los signos, ¿OK? Los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y los signos de agua, Cáncer, escorpio y piscis son femeninos. Tienen una energía femenina, ¿ok? Los, los signos de tierra tienen que ver con la gestación, con la construcción. Tienen que ver con el abrazar, el enraizarnos en la tierra y desde este lugar crecer. Tiene que ver un poco más con la contemplación, con la sostención con la contención, ¿ok? Y agua, estos signos de agua, tienen que ver con la emocionalidad, tienen que ver con nuestra capacidad emocional, con la forma en cómo nos vinculamos a través de las emociones, cómo gestionamos y reconocemos las emociones. Entonces, los signos de tierra y los signos de agua son de polaridad negativa o femenina. Se les llama también negativa negativa, eh, también esto lo vimos hace cuatro capítulos con el yin y el yang. Y entre otras de las cosas que se dicen el yin y el yang, es que el yin es, eh... ay, se me fue. El yin es positivo. A ver, para no. OK, sí. El yin es positivo. Perdón, el yin es negativo. Es lo la parte oscura del yin, o, o sea, del yin y el yang, ¿ok? La parte oscura es el yin, es lo femenino, es lo oscuro, es lo negativo. Eh, ¿Y por qué es lo oscuro? Porque no si, necesariamente es visible, no es tangible, no es cuantificable, es más intangible, es sublime, está debajo de la superficie, ¿ok? Entonces, el yin... Tiene que ver con una polaridad negativa. De ahí proviene que sea negativa o positiva. No es que eh, sea algo bueno o malo desde ese juicio. No sé si me estoy explicando. Y el yang tiene que ver con la polaridad positiva blanca masculina. ¿Ok? Si vemos el Yin y el yang, la parte blanca tiene que ver con lo, eh, la polaridad positiva, la polaridad blanca y tiene que ver con... Eh, lo femenino, perdón, lo masculino y el Yin tiene que ver con lo negro, lo negativo, lo femenino, ni bueno ni malo, simplemente imaginemos que es como una pila, ya sabes cuando usas una batería, una pila para poner en un control remoto, en algún electrodoméstico, lo que sea que sea que uses necesitamos una pila y siempre tiene una polaridad positiva y negativa. Y es importantísimo porque si no existen estos dos polos, la energía no se conduce y por lo tanto no funciona. Y es exactamente esta misma metáfora cuando hablamos desde la astrología. Entonces, cuando hablamos desde la astrología, entender que no es que sea malo o bueno, sino que ambas polaridades, ambos polos, estas dualidades, son complementos y que nos, nos ayudan a que permiten el flujo de la energía, pero también permiten el abrazar ambas polaridades como un complemento, ¿ok? Y por otro lado, ya, cierro el paréntesis del Yin y el Yang. espero no haberte mareado con eso, están los signos de fuego, y los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, Representan el impulso, representan el empuje, representan todo esto que nos mueve, nos motiva, nos entusiasma, nos apasiona y queremos compartir. Y los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, representan la intelectualidad. Cómo ordenamos, gestionamos y estructuramos la información y también cómo la compartimos. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con la energía masculina. Estas dos polaridades, la femenina y la masculina. Si pudiéramos reducirlo muy vagamente, pero conciso, macizo y preciso, tiene que ver con los signos tierra, tienen que ver con la gestación, los signos agua con la emoción. ¿Ok? Ambos, energía femenina. Los signos fuego con el impulso, perdón, con la motivación. Y el aire con la intelectualización o la información. Ambos, energía masculina. Aún teniendo tu sol, tu signo solar, tu signo lunar o tu signo ascendente en algún signo, puede cambiar su influencia si está en diferentes casas astrológicas, porque tenemos 12 casas astrológicas, 12 ámbitos diferentes, eh, 12 dimensiones de la mente, cuando está la carta natal, hay tres círculos concéntricos, signos, constelaciones, planetas y casas astrológicas. Entonces, las casas astrológicas también están regidas por algunos signos. Entonces, también algunos signos, o sea, algunas casas tienen polaridad positiva o negativa, es decir, masculina o femenina. Mismo caso con los planetas, mismo caso con los signos. Entonces, al momento de abrazar nuestra carta natal por completo, nos daremos cuenta de, bueno, por ejemplo, yo, mi sol es capricornio, es de eh, polaridad negativa, es femenino porque es de tierra. Sin embargo, si yo observo más a profundidad mi carta, me puedo dar cuenta si en realidad tengo energía eh, predominante femenina o energía predominante masculina. ¿Ok? Entonces, existen muchas más variables que simplemente saber tu signo solar. Existen mucho más variables que saber tu ascendente luna y sol. Y al entender todo esto, puedes empezar a visualizar en realidad hasta qué punto se refleja, impacta las dimensiones y las energías de femenina y masculina en tu vida, en tu mente y en tu espíritu. Entonces, al mirar una vida, imaginando la carta natal, imaginando una vida y nuestro propio proceso de vida en integración, en unicidad, las posibilidades son ilimitadas y es desde ese lugar donde podemos saber cuáles las cosas que a lo mejor requerimos empezar a trabajar, desarrollar más o reafirmar más. Y qué también grandes talentos y recursos ya tenemos que podemos empezar a usar a nuestro favor y sacarles el mayor provecho de lo que tenemos. El reconocimiento te lleva al crecimiento. Y desde este lugar, lo primero que has de hacer es mirarte, mirar tu carta natal, mirarte en el espejo y decir, ok, me reconozco desde este lugar. Y en ese aspecto y a partir de ese punto es cuando puedes empezar a transformarte, evolucionar y crecer con los recursos que ya tienes, con los recursos que aspiras y con los recursos que aún faltan por desarrollar. Entonces, si esto te hizo clic y si esto quieres trabajarlo aún más, te invito a la tercera generación del curso de astrología cotidiana el próximo no sé qué sea, viernes, martes, martes. El próximo martes 13 de abril de 7 a 8 y media de la noche, horario del centro de México, en la que estaremos conversando de muchas otras cosas de astrología, muchos más temas para mirarte y conocerte y poner en práctica la astrología, tu poder de sanación, tu triada personal, eh, tus grandes heridas, erotismo, sexualidad y amor, la forma en cómo te vinculas, tu motivación eh, personal, tu gran fuerza vital, tus grandes eh, procesos de evolución a través de tus opuestos complementarios, tus nodos lunares y muchas, muchas cosas más. Y además te tengo una sorpresa porque, cada, eh, porque este curso, eh, además, va a ser en la, tercera, la tercera actualización que tiene el curso. Y en esta tercera actualización incluye un cuaderno de trabajo gratis para que puedas empezar a trabajar. No solo quedarlo en la mente, sino también llevarlo al, a la incorporación de este conocimiento, a que lo lleves a la práctica, de la mente al músculo. Entonces, te quiero invitar a esto. Escríbeme si quieres más información. Nos vemos la siguiente semana, como todas las semanas, estos miércoles de 7 no sé por lo que dure el live, pero a partir de las 7 de, de la noche, hora del centro de México. Y vamos a hablar la siguiente semana sobre también otro tema que me encanta, que es los mensajes de las emociones. ¿Qué nos quieren decir las emociones? ¿Son todas negativas? ¿Son todas malas? ¿Y por qué les llamamos o las etiquetamos positivas o negativas también? Hablando de este tema como el día de hoy. Okay. Si este mensaje te resonó, sígueme, invita a quien pueda servirle y comparte este video. Recuerda sonar la campana en YouTube y en Facebook en la serie Poderes. Y también puedes ver en, puedes verme en Instagram TV y puedes verlos en la serie de Poderes. Soy Osvaldo Casares y esto es Poderes. Nos vemos y cualquier otro tema en el que quieras hablar, mándame un mensaje y con todo gusto lo podría hacer. Te mando un abrazo. Y ten una excelente semana.